Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace no a probar el ahí llego, ahí... No le puedo meter mí, mi, padre, ¿qué? Ay, mi madre, papá, él no abusador. ¿sabes? Tú me vas a decir a mí que lo único que tú vas a hacer es aguantar el telefonito y decir entre dientes, eso no se hace. ¿Dónde están los cojones de los hombres cubanos? Porque va a la puñalada puñalada vecino cuando si te, si te dan un, si te pisan el tenis en un, en, en, en menocal, si te pisan el tenis en una fiesta, le quieren caer a puñalada. El barrio tranco, el barrio tal, eh, no sé qué. Güey. Y ustedes me van a decir a mí, yo estoy segura que los que estaban sentados ahí eran más que los policías. Yo estoy segura, ¿hasta cuándo va a poner el muerto el pueblo? ¿Hasta cuándo va a poner el golpeado el pueblo? ¿Cuándo cojones se van a levantar? Coño. Que empiecen los policías, los jefes sectores y la gente del gobierno a poner en muerto, cojones.